Yeah, boteo joven más, Ey, hey, Yeah, yeah, ey Y se fue conmigo, ya se olvidó de vos hey. Y si me muero es por culpa de una overdose Sabe que yo tengo el don y que la llevo para Chinatown Fumando en un avión y se fue conmigo, ya se olvidó de vos hey. Y si me muero es por culpa de una overdose Sabe que yo tengo el don y que la llevo para Chinatown yeah estuve joseando de lunes a jueves se va conmigo y después se pierde no entendieron de lo que vive mi suerte pero bueno estoy en otro level tengo cinco patillitas rojas no soy romeo la Cota, pero te juro que estoy en otra eh, estoy volado a toda hora Y se fue conmigo, ya se olvidó de voces Y si me muero es por culpa de una overdose sabe que yo tengo el don Y que la llevo para Chinatown Volando en un avión Ando con mis negros Mente de empresario eh, No tenemos estudio, pero sí un par de gramos Ya me veo en diamantado Con mi flow estoy pegado Ahora ella dice que te ama Y después está a mi lado Ahora suelo en todos lados El cuello buscando helado Quiero money pa los Trago, dentro de poco seguro que que quemando en un día soleado. Las visitas siguen aumentando, yo sigo sumando, ey. Ellos envidiando, yo sigo sumando, ah, ya. Yeah. Goteo de más, estoy goteando de hace tiempo, ey. De lo que pa todo el ghetto, wah, ey, ey, ya, yeah, ya. Yeah, yeah.